We were thinking about a day that Egypt will change. Esto es historia. We wanted to ha to uh, to realize our dream. It took for us five years to do it, but we insisted till it happened. Reclaim what you want and you will have it. You will have it. Pero aquí está en la juventud que nos ha dado una lección. Esto es muy serio. Habéis cogido la juventud la responsabilidad de demostrar a España, a Europa y al mundo que hay otra forma de vivir. 5000 and and Cualquier persona que quiera participar en las comisiones o en los grupos de trabajo puede hacerlo asistiendo directamente a las asambleas. ¿Habéis hecho lo que nosotros hace 40 años no fuimos capaces de hacer? Difícil, sí. Que sea. Casi imposible, sí, pero imposible Posible, no. no, lo habéis conseguido. La ruptura. Es abuelo, esa abuelo es es, es, es abuelo, es abuelo es! ¡Es! Nos hemos sentido escuchados, apoyados. Queremos que se haga público y transparente los presupuestos. Y hemos visto en ellos la fuerza suficiente para continuar su lucha. Que es la nuestra. Y ahora es cuando soy feliz. Ahora es cuando puedo ser idealista 100%. Y hay que luchar por ello, que no nos coman la moral. Gracias incluso a aquellos que han estado aquí y que nos han hecho las cosas difíciles, porque nos han enseñado a superarnos en cada momento y a demostrar que con la palabra, con la asertividad, con la sonrisa y con la tolerancia se puede llegar más lejos que con palos. ¿Habéis descubierto un agujero para salir al mundo y verlo? ¡Chicos! ¡Adelante!